Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal. Bueno, bueno, bueno, qué bien, qué bonito está el panorama. Eh, en el rebote, ¿vale? Cuidado, nos volvemos locos enseguida. Bueno, es cierto que eh, la mayoría de la gente nunca aprende nada de lo que se le cuenta y necesita descubrirlo por sí mismo. Eh, he tenido una experiencia religiosa con, con un cliente y bueno, pues el pensar pensar que lo sabemos todo mal va, vale eh, nadie lo sabe todo ninguno tenemos la verdad al 100% de todo, de lo que pasa pero claro, si sí es cierto que bueno, pues hay cosas en las que uno debe saber cuáles son sus límites. Eh, y cuando eso eso no lo maneja ese uno, te cuáles son los límites del otro, <risa> pero bueno. En fin, que yo no tengo ciertas reglas por poner reglas, por poner normas, sino que las tengo por experiencia. aunque haya gente que no las entienda yo las entiendo, que soy el que las tiene que entender cada uno pondrá las suyas propias eh, y ya está entonces si yo no quiero trabajar contigo es porque tengo unas normas o si yo no quiero hacer algo contigo es porque tengo unas normas basadas en mi experiencia nada más no, no es porque me caigas mejor me caigas peor o piense que no, no, no, no, no. tengo unas normas y ya está las cumplo. Siempre. O casi siempre. Procuro cumplirlas casi siempre. En fin, decía Tomás Alba Edison que las personas no son recordadas por el número de veces que fracasan, sino por la cantidad de veces que tienen éxito. Es decir, eh, al final, ¿quién recuerda, eh, quién quedó tercero en la liga del 83-84? Bueno, se verá el campeón de liga, a lo mejor el subcampeón porque se jugaba la, la Copa. Eh, pero ya está. A partir de ahí no hay para más. Eh, en ciertos deportes, bueno, pues primero, segundo, tercero. Para los que se llevan ese diploma o diploma olímpico, pues no hay recuerdos. Pero al final la gente se acuerda del que gana. Se acuerda de cuando tienes éxito. Y en muchas ocasiones, y seguro que más de uno me, me tiene que dar la razón, joder, qué suerte has tenido. Y te quedas flipado, ¿no? Y dices, suerte, ¿no? O sea, estoy jugándome las pelotas todo el día y luego lo que tengo es suerte. Pero bueno, esa es la vida, esto, la gente es así y es lo que tiene. En fin, Bitcoin está trabajando bien, está yendo al alza, vamos a ver eh, hasta dónde puede ir y... Bueno, un poquito ya sabéis lo que pienso, creo que estamos en un rebote técnico muy interesante. Eh, más allá de los 25 no lo veo, lo veo. Y, y cuidado, porque es que ya ha habido gente que me ha dicho, no, ya, ya nos vamos a los 30 y después nos iremos a los 10.000. Primer lugar, punto número uno. Yo creo que la zona eh, soporte, habrá que volver a tocar los 17.000, seguro que los vuelvo a probar creo que, que iremos por debajo, a la zona de, de 15 aproximadamente, ya que baje un poco más o que baje un poco menos, no lo sé, lo desconozco, y yo simplemente digo lo que creo. Estamos más cerca de 15 que de 30, ¿eh? cuidado, porque claro, la gente habla de 30 con una facilidad tremenda, cuando estamos ciertamente más cerca de 15 que de 30. O sea, 15.000 nos quedan 6.000 pavos, y para 30 También tenemos que subir 9.000, Ojo, ¿eh? Que no es poca cosa. Pero bueno, esto es normal. Esto es normal cuando hay impulsos de repente, pues enseguida nos volvemos un poquito alcistas, y es normal, es lógico, y también viene bien, ¿eh? de vez en cuando, estos rebotes son fantásticos, porque bueno eh, hay que intentar buscar también la parte positiva del mercado, pero yo pienso que esto va a durar más de lo que queremos va a ser más profundo de lo que queremos y sigo en las mismas, yo sigo en mis 13 yo lo, lo sorry, lo sorry pero esto es así en fin, venga, vamos a verlo comenzamos <música> suscríbete y dale a la campanita. Uy, que si me salta mi niña, me, me mete con el mazo. Bien, pues como me imagino que no lo habrás hecho todavía, pues sí, da, suscríbete y dale a la campanita, que seguro que, que va a valer la pena. Eh, bueno, Bitcoin. Eh, estamos dentro del eh, del escenario que pintamos eh, ayer. vale, O ayer o antes de ayer, no me acuerdo. Eh, con los TP1 más y TP1 menos, es decir, el positivo y el negativo, en base a los impulsos y los retrocesos que podíamos tener eh, por los movimientos anteriores. Entonces, estamos muy cerquita de llegar al TP1 positivo, mmm, hemos roto los máximos anteriores, este doble techo seguido de un doble suelo, vale, van muy bien. vale, Estas figuras... Mmm, suelen ir seguidas de un impulso importante, porcentualmente normalmente alto y para muestra un botón, os quiero enseñar algo muy parecido, no en Bitcoin pero así lo podemos ver por ejemplo en el SP500 seguro que os suena mogollón de haberlo visto mil veces mil veces, porque es este punto en el cual después del COVID hizo este doble techo seguido de este doble suelo y un impulso importante a ...comerse ese máximo... ...en el momento que rompe ese máximo... ...empieza poquito a poquito a subir... ...¿esto quiere decir que Bitcoin va a hacer esto? No, ni de coña... ...¿vale? ...ni de coña... ...o sea, menos todo esto... ...porque para hacer todo esto... Eh, ...una de las cosas importantes... ...es que para hacer eso el mercado otra vez... ...necesita dinero gratis... ...y ahora el dinero es muy caro... ...con lo cual... ...es muy complicado hacer eso... ...¿vale? ...o sea, lo digo porque... ...como hay gente hablando de 30.000... ...y de y ya estamos alcistas... ...y ya no vamos para arriba... ...cuidado... ...porque eso lo hizo el mercado en un momento en el que había mucho dinero gratis, se estaba mandando el dinero directamente a la casa de la gente. Y claro, aquí lo vemos como una coña, ¿no? Es que... va no, no. Pero cuando yo tengo una hipoteca con un Euribor más 0,2, es eso es de coña, de verdad, eso es de risión. Yo he pagado hipoteca al 14%, ¿eh? O sea, no es que lo diga porque... ¡Ay! No, no. Es que yo en los 90... He pagado hipoteca al 14, y al 12, y al 9. Y cuando iba bajando no nos lo creíamos. O sea, cuidado, mucho cuidado, porque lo que tiene que venir eh, es complicado. Y para que, yo vuelvo a insistir, para que este mercado vuelva a hacer todo esto, todavía le queda, <ríe> le queda por comer un poquito de ñorda. Ahora mismo, eh, bueno, pues ha hecho el doble suelo... La W la ha formado, ha ido otra vez a la zona de resistencia, se nos ha venido abajo, bueno, pues un poquito por debajo del vértice, intenta rebotar el sp pequeñito Bueno, ya veremos a ver qué nos dice la semana que viene. En base a esto, Bitcoin hoy ha hecho un movimiento y ha dado un golpe en la mesa. Interesante. Vamos a verlo en diario, porque en cuatro horas está. Bueno, pues en cuatro horas lo que quería que viera es ese tipo de figuras. ¿Vale? Y en diario ha estado muy bien. Porque. Eh, el dibujo es muy parecido al de 4 horas, pero la vela de diario ha abrazado a toda esta pelea que tuvimos aquí, ¿vale? Ahora lo importante es llegar a objetivos reales, objetivos de verdad. 20 este cierra aquí, 22367, 22500, ¿vale? Más o menos en esa franja. Objetivo número 1, evidentemente yo tengo marcado esta zona como resistencia, es una zona un poquito más amplia de la que tengo marcada, pero bueno, ...creo que pasada esta por... ...este toque, este toque... ...este toque... ...vale, y este falso, esta falsa salida... ...creo que sería suficiente... ...con intentar eh, consolidar... ...por encima de esta zona... ...para posteriormente intentar hacer una atacada... ...vale, a la zona de 25... Eh, ...en este movimiento que hicimos aquí... ...recordar que decía que el objetivo... ...era venir a la zona de... ...la Rose Line, la 28-750 aproximadamente... ...vale, que era el soporte importante histórico que acabamos de perder, ¿vale? Toque, toque, toda esta zona, ¿vale? Súper importante, zona de 31 hasta la parte inferior en 28,750, aproximadamente, ¿vale? Porque están aquí los pinchitos, es decir, es donde hemos descansado realmente, es eso. ¿vale? Entonces, ese margen era este movimiento, el, tenía un objetivo que era ese. Al final no lo pudo cumplir, los mercados se fueron al carajo, todos, no solo Bitcoin, todos. Eh, esta resistencia, bueno, pues se nos hizo un poquito de tragón, la, la zona de 22, 22,5. Y si la pasamos, pues entonces sí podríamos llegar a la zona de 25, pero creo que ahí nos vamos a pegar con la línea de tendencia principal, que es la que, y aparte, no solamente eso, es decir, si encendemos un poquito el All-in-One, por cierto, el All-in-One lo tenéis gratis para la gente que, va a, que, que esté en el canal VIP, o la gente que hace el curso el, este eh, script lo vais a tener gratis, si alguno no lo tiene pues que me lo diga, Vamos, que me parece raro entonces, veis que la media de 200 en diario, también está en la, ya está en la zona de 24, o sea que pasarla va a ser bastante complicado, ¿vale? va a ser bastante bastante complicado, de momento hito importante, no es solamente el haber barrido los máximos anteriores sino que hemos roto la media de 100 y además, con fuerza con autoridad y con Cierto volumen, el volumen ha subido, eso ya es bueno. Que me hubiera gustado un poquito más, bueno, para el movimiento, sobre todo para el movimiento que ha hecho. Pero vamos a ver si lo consolida y cómo lo consolida. Vamos a ver qué pasa a lo largo del fin de semana. Eh, creo que los fines de semana, bueno, pues hay que intentar estar un poquito relajado, lo paje. Bueno, ese gap trading que muchas veces hablamos, estamos en cuatro horas, que no es ni más ni menos que el diferencial que vayamos a tener. Vamos a verlo por aquí, BTC1. ...con el cierre de los futuros del CME... ...que han cerrado en 21.235... ...¿vale?... ...nosotros actualmente estamos en... Eh, ...21.175... ...con lo cual ya han cerrado más... ...arriba de donde estamos... ...empezamos a tener un gap que se queda arriba... ...eso es bueno... Eh, ...si mañana por ejemplo... Eh, ...baja... ...¿vale?... ...resulta que Bitcoin ahora para un poquito... ...baja, respira... ...eso sería muy bueno... ...para el domingo volver a tirar al alza... ...bueno pues ese, ese agujerito que se forma... ...ese diferencial a la baja... ...si se va a 21 por ejemplo... ...y estamos en 21.200... ...pues ese 1% de diferencia... ...bueno pues lo tendríamos alza y sería... ...bastante bueno, en cuanto al RSI... ...vemos que en una hora... ...bueno pues ya ha tenido un primer toque... ...con esta pedazo de vela que luego intentó tirar... ...y aguanta muy bien... Eh, ...el temporal... ...no ha llegado, todavía no está en desgaste... Tenemos que esperar a ver si empezamos a generar eh, esas divergencias, que de momento no la hay. En cuatro horas sí que tenemos una divergencia, ¿veis? De aquí a aquí y de aquí a aquí. Bueno, más o menos estamos en línea, pero desde aquí atrás no. Entonces el precio sube. Vale, el precio sube. Cuerpo, cuerpo, cuerpo. Y por arriba tenemos las mechas. Y, sin embargo, aquí bajamos. Vamos a mover esta misma línea. vale Entonces tenemos una divergencia bajista. vale Con esas connotaciones bajistas. ¿Quiere decir que mañana va a bajar? ¿O pasado ya de golpe? No, no, no. Simplemente está esa divergencia está ahí. Creo que debe ser más positiva. Debe de ir más arriba. Y bueno, a ver si llegamos a STP1. Al menos estaría bastante bien. La zona de 21.500... Ya hemos dicho 2500, la hemos roto, 21500, a ver si vamos a por ello, que estaría bastante bien a lo largo del fin de semana. Creo que se puede ir a tocar esa zona. Depende un poquito de, de cómo se quieran comportar eh, el resto del mercado. Eh, Ethereum, por supuesto que lo está haciendo muy bien, 1650. Va a llegar a esta zona de resistencia que tenemos marcada, ya lleva una, una zona que fue un soporte muy importante anteriormente, un toque, dos toques, tres toques, sin contar esta zona, lo perdimos después de apoyarnos, intentamos salir falso, intentamos otra vez falso, y estamos ahora intentando ir a esa zona de resistencia. ¿Dónde nos llevaría la ruptura y la consolidación por encima de esta zona de resistencia? Bueno, está comprendida esa zona, por cierto, entre los eh, 1.689 y 1.759. Pues a la línea de tendencia principal, toque marzo, o sea, el martes 30 de noviembre del 21, toque abril, 4 de abril del 22. Vamos a ver si ahora somos capaces de ir, pam, toque, ¿dónde nos llevaría? A la zona de los 2.000, dos, 2.050 aproximadamente, ¿vale? Creo yo, no creo que se nos viniera tan arriba... Poquito más abajo, más o menos en esta zona. Pero vaya veremos, tampoco lo sabemos exacto. Es decir, ni, ni 2143. Oye, pues fantástico, si sí hace de golpe, pero si lo hace de golpe, ya sabéis que todo lo que sube de golpe baja <ríe> más de golpe. Entonces, bueno, está bien. Muy bien, muy bien el movimiento también de. Vamos a ampliar esta zona. A ah, echarla para acá. Muy bien, el movimiento de, de Ethereum. Evidentemente, el total, pues ha subido, ha pegado un subido en súper importante. Muy bueno también esta línea está rota, veis que el fuero mínimo, mínimo, mínimo, mínimo, estuvo muy bien, se rompió, ha hecho de resistencia, aquí estaba resistiéndose y lo hemos roto con claridad, ¿Vale? aquí se intentó romper, no, no. y ahora se ha roto con claridad, muy bien, esta vamos a quitarla, que de momento no nos vale, ¿qué tiene ahora? la dominancia de Bitcoin que sigue a la baja yéndose a la zona de los 39 a ver si los perfora un poquito, si tontea aquí si va a hacer un doble suelo aquí y aquí y luego va a subir de momento bueno pues vamos a ver si esta línea de tendencia que tuvo esta salida hasta, hasta la zona de resistencia la vuelve a romper en algún momento o ya es hora de que Bitcoin pues, no tenga tanta dominancia en el mercado yo creo que todavía quizás sea un poco pronto para eso, pero bueno, está bien que se vaya repartiendo eso. Eh, en cuanto a las altcoins, pues bueno, evidentemente altcoins que han ido muy bien, por ejemplo, Band que ayer lo hizo muy bien, hoy lo está haciendo casi mejor, es decir, está consolidando por encima de la línea de tendencia. ¿vale? O sea, tremendo, increíble este movimiento. Eh, en el lado positivo tenemos el RC DOM con un 34%, Matic que hace poco la veíamos. ¿Vale? Y muy bien, ha roto la medida de 200. Esta zona de antiguo soporte, fijaros, vamos a hacerlo porque fue la resistencia a resistencia, la ha roto. Ahora debería de consolidar porque además está en un punto de desgaste RSI importantísimo. Mucho cuidado con esto, ¿vale? Porque si vemos aquí, por ejemplo, cuando llegó a y, y luego la caída que tuvo, la corrección que tuvo directamente, vamos a ver, a ver si soy capaz de... Aquí. Tuvo una corrección del 25%. ¿Vale? ...incluso luego fue posteriormente fue mayor... ...pero bueno, directamente... ...una, una corrección de un 25... Eh, ...tela marinera... Eh, ...pero bueno, yo creo que ahora lo que tiene que hacer es consolidar... ...tranquilamente por aquí encima... ...a ver si es capaz de ir a la siguiente línea que tenemos... ...en estos mínimos que hay aquí de apoyo... ...en 1.32... ...¿vale? sería el siguiente objetivo... ...así a, a, a voz de pronto... ...después, bueno, pues ya pensaríamos... ...en la siguiente banda que tenemos marcada... Más, ...un poquito más arriba... Vendría a ser más o menos aquí. ¿Vale? Lo tengo, fijaros, lo tengo como soporte todavía. Vamos a marcarlo mmm, como resistencia. ¿Vale? Eh, más cosas interesantes ¿eh? en cuanto a las altcoins. Hombre, hay mucho, ha habido bastante movimiento. Eh, las Rose, hay mucha gente en Rose, muy contenta. Ave también, las Defi, empezando a. Ah, bueno, pues a intentar romper la media de 200, a intentar romper líneas de tendencia interesantes, eso está bien. Eh, ¿El romper alguna línea de tendencia de primer orden eh, ya nos hace tener un mercado alcista? No, máximo cuando no se están rompiendo. Es decir, primero, que si tirásemos bien esta línea de tendencia, la teníamos que tirar más o menos por aquí, pero bueno, si buscamos bastantes toques y con falsa ruptura por aquí, vale, la línea más correcta sería esa, y ni siquiera está rota. Eh, difícil, difícil romperla, a ver ahí más o menos. Difícil romperla, tener en cuenta que ya estamos en la media de 200, ya séis lo que suele pasar ahí en diario. Empezamos a llegar a zonas de eh, desgaste en cuanto al RSI. Si hay rally de Navidad, pues posiblemente si sí vayamos al alza. Pero para, por ejemplo, para que cambiase esta tendencia, tendríamos que empezar a ver mínimos, máximos ascendentes, otro mínimo ascendente y a partir de ahí romper ciertas zonas que sean importantes, como la zona de 215, por ejemplo, en ave de ahí para arriba, y otras más, ¿vale? Los Axis, 3 cuenta todo lo mismo, un 11%, muy bien, yo lo voy diciendo por, por cosas que me habéis preguntado, ¿vale? Eh, se han venido a parar justo en una zona de soporte súper importante, pero eh, si el mercado, ya sabéis que se va al carajo, tenemos esta otra zona, el siguiente, en los tres y pico, y dices, ostras, vaya caidón posterior, sí, sí, claro, desde donde estamos, si es merja, el mercado se tiene que ir más al carajo, Estaríamos hablando de perder un 63%, pero, claro, desde el máximo, en este momento estaríamos perdiendo un 94% y aquí sería un 97%, es decir, no es tanto en realidad, ¿vale? Eh, claro, el de, eso depende de cuándo hayas comprado. ¿Qué más tenemos? Pues Rune, Atom también un 11%, iluvium. BID, eh, en, bueno, hay 10%, eso apunta, vale, esto es maravilloso, es fantástico, enhorabuena a los premiados hasta maná, <ríe> el metaverso, está aquí diciendo, eh, que yo voy aquí a con vosotros donde haga falta, bueno, pues nos metaversaremos ahí, este, vamos a, bueno, ahí, vamos a ampliarlo porque son zonas en las que yo pienso que vamos a terminar cayendo, ...aproximadamente, y bueno, pues a ver si les sacamos algún partido yo, mientras no caigan más, no me interesan demasiado las altcoins. En general no me interesan demasiado las altcoins, eh, porque, bueno, más allá de uh, jugar una lotería, um, porque cualquiera de los proyectos que hay puede salir muy bien o desaparecer, bueno... Siempre mantenerse yo creo que en el top 20 es lo adecuado. Evidentemente que hagas experimentos, que compremos cosas en el top 300 y luego funcionen. Oye, pues eso, eso es, ahí es donde está la pasta. Ahí hay muchísimo dinero, evidentemente. Pero claro, eh, es, tiene sus complicaciones. Cardano. Cardano, muy bien Cardano. Recordamos este toque que hicimos aquí, ¿no? <ríe> muy bien Cardano el retroceso muy bien y lo que ha hecho hoy, vamos, la, la vela de un 8.24 en Cardano, eso este cumpleaños de celebrarlo. Evidentemente, esta vela que hizo aquí del 12% fue brutal, pero que no son velas que normalmente Cardano nos acompaña así tan seguidas. Esto es de fiesta. Entonces, bueno, teníamos esta zona de confluencia. Voy a moverla un poquito, vale porque eh, la media de 100 junto con la línea de tendencia, junto con la media de 200 que viene aquí, creo que va a ser una zona de bastantes confluencias en las cuales Cardano y muchas otras evidentemente, eh, pues bueno pues tendrán que, que decir, Ey, quieto, parado, aunque Cardano creo que sí puede tener fuerza para llegar a la de 200 ¿vale? porque la línea de tendencia, bueno, está está un poquito de aquella manera y si la pusiera bien si la dibujase bien, ¿vale? vamos a ver si, si soy capado si soy más, más malo dibujando que la leche ¿vale? pues... Eh, Posiblemente nos iría, ¿ves? ya vamos más pegaditos a la línea de tendencia y la media de 200. ¿Vale? Entonces en mi confluencia estaría más bien aquí. Pero bueno, serían las dos zonas, vale a tener en cuenta, media de 100 y la confluencia de la línea de, te de tendencia con la de 200 en el momento que se unan. Eso va a ser un, una colleja, ¿vale? una colleja interesante. Y lo que haga carda, no pues posiblemente van a hacer muchas de las altcoins, no, no me cabe la menor duda. Los Eceri muy bien, los presets muy bien, dinero gratis ahí, casi a 6 centavos de dólar. Aunque bueno, yo procuraré venderlas bastante más arriba. Cadena también está por aquí, en 7, un 7,85% al alza. Bien, eh, la zona de compra-venta de, de cadena, siempre decíamos que esta línea es una zona de primera compra. Si cae más abajo, sería una zona de segunda compra. Y si cae más abajo, sería una zona de tercera compra. Eh, evidentemente ha estado en zona de primera compra, zona de segunda compra no ha llegado, ¿vale? las cosas como son, no ha llegado, pero bueno, está bien porque cada vez que luego la rompe, se balanza y suele tener bastante, bastante fuerza. Bueno, esto es una de las que tenemos en, en, en la cartera, yo sinceramente, aunque la compramos en otro momento, no la he tocado, ahí sigue. Eh, retomaremos la cartera, pero vuelvo a insistir, no creo que sea el momento, no ese, para mí no es el momento, por eso eh, no la he ampliado, aunque la vamos a retomar en breve, eh, por lo menos para que, luego que ya cada uno que haga lo que quiera, ¿no?, pero que veáis un poco por dónde pueden ir los tiros, al menos en base a lo que yo creo, ¿vale?, eh, luego ya cada uno tiene su planificación y tendrá que hacer y planificar en base a lo que cada uno crea conveniente. Bien, pues poco más que, que añadir. No me quiero enrollar más que ya bastante, bastante me he enrollado. Y dices, que no? ¿Cómo te enrollas? ¡Qué pesado eres! Importante. En cuanto a las resistencias que tenemos, que para mí creo que son importantes en diario, eh, recordemos este gráfico que tengo aquí con la línea de tendencia principal. Una línea de tendencia de mínimos de esta línea principal. ¿Vale? ...que ha tocado aquí, aquí, aquí, aquí... ...y la de más abajo... ...una, dos y tres toques lleva nada más... ya pocos toques... ...pero bueno, ahí están... ...y vamos a tocar la del medio... ...vale... ...vamos a tocar la del medio... ...vamos a ir a por ella... ...estamos ahí en la zona de 21 y medio... ...por eso 21 y medio... ...insisto, es tan importante... ...romper esa zona es súper importante... Uh, ...y creo que esta línea de tendencia... ...nos dice muy, muy, muy, muy, muchas cosas... ...vale... ...ya fallamos una vez... Y aquí fue soporte, soporte, soporte. Resistencia con fallo. Nos acercamos y no pudimos. Vamos a ver qué pasa esta vez. Si la rompemos, creo que es, es, sí es el momento de ir plaf, a la zona de 25, a este punto de pivote, a esta línea de tendencia. Fijaros que más o menos en temporalidad, según lo que estoy marcando en este momento, estaríamos hablando de domingo para el puente de la Inmaculada, miércoles 7 de diciembre aproximadamente, ¿vale? por un cálculo de temporalidad ángulo de subida eh, bueno pues podría ser un punto bastante interesante Es decir estaríamos en 25 y medio en, esa, en ese periodo de tiempo siempre y cuando vale todo vaya bien qué sería qué, qué subida sería qué equivaldría desde donde estamos ahora sería subir un más o menos un eh, 20% bueno no está mal no una subida de un 20%, más lo que ya llevamos, porque si nos vamos aquí a este mínimo, por ejemplo, más o menos, ¿eh? aproximadamente, vamos a tirar aquí, estaríamos hablando de una recuperación de un eh, 39-40%, momento para hacer, evidentemente, una corrección. Una corrección que puede ser más o menos profunda, yo no creo que en este punto rompiésemos esta línea de tendencia, y si la rompiésemos la perderíamos, y creo que ya, ven, ya ven, después ya podría venir una corrección un poquito más abajo, esa, esa que buscamos. En todo caso, eh, esto puede ser todavía muy muy largo, mm, inclusive el romper esta línea de tendencia, esta, la intermedia, eh, hay que hacerlo primero, hay que hacerlo. Después pasar el siguiente punto de pivote en los 22 y medio, hay que hacerlo. Eh, y bueno, pues aunque es una zona en la que hemos cogido bastante dinerito. No sé, aquí se ha acumulado mucho dinero. Entonces el mercado aquí ha cogido un mogollón de dinero. Pero ya vamos a ver. Vamos a ver. En fin, chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez para cuando vengan oportunidades que vendrán, seguro que vendrán. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.